La guardería, hay nueve que están sequitos, salieron entre, como dije antes, dos ayer y siete pues por la tarde posiblemente, porque están bastante secos los que hay aquí y como veis ya tienen el reflejo del picoteo y, y ahí están, tan, tan bonitos ellos